Uno de los elementos que caracterizó la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los últimos 10 años fue la información permanente y transparente de las medidas y resultados del modelo económico-social comunitario productivo desde el 2006. Para el efecto se publicó la Memoria de la Economía Boliviana 2015, la cual hace énfasis en el crecimiento económico del país, convirtiéndose en el mayor de la región, la participación del Estado en la economía, además de hacer énfasis en la inversión pública, que registró niveles históricos, pero sobre todo el desempeño económico que se debe al dinamismo de la demanda interna, motor que fue reactivado por el modelo económico, social, comunitario y productivo. La segunda publicación es el libro de los 10 años de economía boliviana que resume los logros alcanzados tras la aplicación del nuevo modelo cuya premisa es que todos los bolivianos logremos el desarrollo económico deseado en base al aprovechamiento de los recursos naturales. Y por último, los cuadernos de investigación económica boliviana. Se constituyen en una importante plataforma que ofrece el Ministerio de Economía para promover la investigación científica y el debate académico abierto a estudiantes e investigadores dispuestos a aportar. Las tres publicaciones pueden ser adquiridas en la Ciudad de La Paz en las siguientes librerías, Baúl de Libro, Plural, Yachayuasi y Amigos del Libro, el libro de los 10 años de economía boliviana puede ser adquirido en la ciudad de Cochabamba, en la librería Amigos del Libro y Plural, en la ciudad de Santa Cruz, en la librería Rayuela, en Oruro, en la librería El Estudiante, en Tarija, Nuevos Tiempos y en Sucre, en la Biblioteca Central de la Universidad San Francisco Javier.